Bueno, creo que es fundamental tener una formación porque al final el deporte nunca sabes lo que va a pasar, si en unos años estaré dedicándome o si no, y después también me quería tener la seguridad de, de, de tener un, pues un colchón y un, y un futuro, ¿no? Y pues al principio no, ten, no podía porque no había nada y un amigo un día entrenando pues me habló de la, de la universidad isabel I, primera de burgos y, y bueno pues ahí contacté con, con vosotros estoy muy contento la verdad que que es la única manera que tengo de compaginar los viajes y carreras con el estudio y la verdad que, que es una suerte. Cuando estoy de carreras, pues la verdad que poco puedo hacer, pero, pero aprovecho los días de que estoy en casa, entrenando, estudio por las tardes cuando tengo más, más descanso y ahí es cuando aprieto a tope para, para aprovechar el tiempo. Bueno, yo siempre tenía en mente de estudiar inés pero todas las universidades eran presenciales y con el deporte de rendimiento pues es, es muy difícil ¿no? hacer una, una carrera presencialmente. El programa UNARM pues, me ayuda, sobre todo cuando tengo dudas. Si tengo que entregar una entrega y por lo que sea no estoy en casa y no puedo entregarlo a tiempo, pues, pues me cambian las fechas. También me cambian las fechas de los exámenes, si coincide con alguna competición o algún entreno oficial. Y la verdad que pues, es de agradecer que que, que tengan en, en cuenta pues, a los deportistas, ¿no? porque al final es un esfuerzo y, y si no fuera por, por este apoyo, pues mucha gente no podría estar compaginando los estudios con, con, con el deporte. Si hay una competición, pues tenemos que ir y si coincide con el, con el fin de semana del examen, pues, pues hay que cambiarlo o pues, si no, pues, no se podría hacer el examen, cosa que no podría, no podría estar estudiando porque estaría suspendiendo todos los todas las asignaturas. Pues la verdad que en este sentido la Universidad Isabel I de Burgos eh, ha pensado muy bien y, y la verdad que es un gusto. Creo que cada vez eh, la gente está, es más consciente de, de que hay que formarse para un futuro. También tengo que decir pues, que muchas veces es muy difícil compaginarlo y gracias pues, eh, en este caso a la, a la Universidad de I de Burgos pues, pues la gente tiene la oportunidad de formarse y estar en, en el alto rendimiento que en muchas universidades no sería posible.